Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, estimados, eh, tenemos algunas cosillas que eh, decir con respecto a lo que tiene que ver con Halloween Bien, se viene el evento de Mirni 13 eh, Comienza así, el día 25 de octubre, es decir, mañana, tomorrow, Tomorrowland Comienza mañana este evento, así que no lo quise subir antes porque si no, como que, digamos, en el transcurso de los días se va perdiendo la info, no te Che, ¿cómo era que dijo esto, Nando? Entonces, lo vas a ver hoy y directamente mañana eh, va a estar comenzando. Bueno, comienza, como dijimos recién, el día 25 de octubre, ¿ok? Eh, en estos respectivos horarios. Así que bueno, y finaliza el domingo 8 de noviembre. O sea, vamos a tener... Unos buenos días largos de lo que tiene que ver con, eh, con este querido Halloween Así que, bueno, vamos a meternos desde ya directamente en lo que tiene que ver con la infografía A ver, resumen del evento, vamos Escojan el nivel de dificultad. Hay tres niveles de dificultad disponibles. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Cuanto más difícil sea, más fuertes serán los enemigos y mejores serán las recompensas que obtendrán al ganar la batalla. Pero no se dejen engañar. Incluso la dificultad de una estrella será difícil para muchos comandantes. Así que no bajéis la guardia. Preparaos para darlo todo en el campo de batalla. Llegar al final así poder salir de Mirni. 13 con eh, vida. Bien, que sería básicamente la idea. Para desbloquear la dificultad de dos estrellas, tienen que ganar el nivel de una estrella dos veces para acceder al tercero, más complejo nivel de dificultad. Tienen que ganar dos veces el nivel de dificultad 2. O sea, dos veces cada uno para poder subir de nivel. Teletransportación de fase. Deberán atravesar diversas fases antes de poder regresar a casa. En el modo de dificultad de una estrella tendrán que luchar en tres fases. En las dificultades de dos estrellas y de tres, deberán sobrevivir cuatro fases, ¿ok? En cada fase, el Magnus consume exactamente la cantidad de Mirium necesaria para saltar a la siguiente fase. Podrán almacenar el exceso de Mirium por esa razón. Cuanto más Mirium acumulen, más fácil resultará la siguiente fase. No sé qué es Mirium. Me encantaría saberlo. Eh, pero bueno, no sé. Ahora supongo que lo deben explicar más adelante. Eh, la supervivencia se tornará más difícil en cada nueva fase. Los enemigos serán más fuertes y la batalla más... Anomalías. En cada fase podrán ver una anomalía, una entidad especial que aparecerá al destruir o dañar a algunos enemigos. Cuando la activen, la anomalía mejora una determinada característica de sus tanques y les otorga bonificaciones hasta el final de la batalla. O sea, matas un tanque o algún enemigo y te aparece una anomalía que es algo para vos, un beneficio para tu tanque. Eh, no afecta a los tanques de otros jugadores, o sea, va a ser solamente para ti. No se olviden de las anomalías, especialmente durante las primeras fases, ya que ayudará... Eh, su ayuda será indispensable para poder complementar esta peligrosa, completar esta peligrosa travesía. Acá tenemos tipo de anomalías. Ametralladora, tiempo de recarga, más 15 a la velocidad de recarga. Lanzador de martillo, más 5 a la probabilidad de infligir, más 20% de daño bonificado. Movilidad, más 10 potencia de motor. Eh, mordida de vampiro. Eh, tras penetrar al enemigo recuperas la cantidad de puntos equivalente al 20% del daño infligido. Buena esa, me gustó, muy buena, Arda. Aguja caliente, daño más 5 de probabilidad de incendiar al enemigo. Eh, núcleo de cerámica, más 20 al daño infligido. Francotirador, eh, más, eh, menos 15 a la dispersión. Buenísimo. Inspiración, más 15 al rendimiento de la tripulación. Es como tipo le dan comida momentánea por un tiempo. No hice cuánto tiempo. O tal vez dure lo que dure la partida. Y regeneración, restaura más 10 puntos de vida cada 2.5 segundos. Descubran los secretos de Mirni 13. A ver, mini mapa, imagen interactiva, eh, es pueblo fantasma, ¿no? Así yo veo y es pueblo fantasma, el típico mapa que vemos con algún que otro agregado. El mismo pueblo fantasma, pueblo fantasma y pueblo fantasma, y todo pueblo fantasma, pero van cambiando el inmortal es en el... Ah, o sea que fija, fijo que sale ahí. Esto Está bueno saberlo. ¿eh? Esto qué es? Magnus es el nombre del colector que deberías, que deberás llenar con mirium. Acá está, Mirium es una sustancia Por decirlo así, ¿Se acuerdan? Como el moco verde de Halloween De aquella vez, una cosa así El nombre del colector que deberá llenar con Mirium para Teletransportar a los jugadores entre fases Este es el colector que cambia De ubicación en cada fase, claro Acá, en la segunda está acá En la primera está más a la izquierda En la segunda está acá, en la tercera está del lado derecho Y en la cuarta eh, sale. En la tercera y en la cuarta me gusta Porque salen cada vez más cerca del el inmortal O sea, los pollos Cantidad de miren necesaria para completar cada fase del siguiente nivel. 400, 450 y 500. Riesgo máximo. Bueno, esto ya lo vimos. El tema de los enemigos. Vas a tener esta, los erizos. Vas a tener el conejo. Vas a tener el guardián. Cada vez va subiendo más de nivel, ¿no? Al cazador, al inmortal y al mosquito, ¿no? Básicamente. En el video anterior que hice de, de, de, de, de, de Halloween lo van a poder ver. El toque de un maestro. Bueno, acá debe estar el del tema este que hablamos antes. Lo de... A ver, dice. En este año nos asociamos con Ito Masahiro, el director artístico de las primeras entregas de Silent Hill y con Akira Yamaoka. Los otakus deben estar re felices. Les mando un beso que los banco. Renombrado diseñador de sonido y compositor de música para videojuegos. Además de su rol de compositor también se ha desempeñado como productor de la franquicia Silent Hill de... Eh, ok. Eh, bueno, van a hacer la banda sonora, ya que hemos... Ya que hablamos de Ito Masahiro y sus contribuciones de modo Halloween, no podemos dejar de mencionar los tres hermosos estilos para tranques, tanques alemanes: el Panther 2, el E-50 y el E-50 Auf M. Aquí hay uno. Eh, aquí hay otro. Mm, bueno. Bueno, sí, sí, está bien. Le pusieron los alambres de costado. Mm, más o menos Más oh, o menos No Parece que tiene hornallas en la parte de atrás Eh, sí, ya sé que son las cosas del motor, pero eh. No sé, a mí mucho no me terminarían de cerrar o sea, no, no me, A ver ¿Están buenos? Sí, con un estilo nuevo, pero Me parece que hay más lindos Sinceramente os lo digo Vehículos especiales, avispa Tanque ligero Eh... Los, los vehículos que van a poder usar. Avispa, tanque ligero, rápido y maniobrable con autocargador. Cerbero, tanque mediano versátil. O sea, tenés el ligero, que es el Avispa. El Cerbero, un tanque mediano versátil con torreta sólida y gran cadencia. Goliat, ya vayan pensando qué es lo que van a elegir. Tanque pesado, imponente, con gran cantidad de daño alfa y buena velocidad. Mm, también podrán unirse a la batalla con dos vehículos aún más formidables. El Malakita... Tanque mediano con durabilidad aumentada y reparación acelerada de módulos de daño dañados. Eh, y granadero, tanque ligero con un preciso auto -rate loader de proyectiles explosivos. Mmm, interesante. Bueno, acá vemos algunas imágenes, no estoy chusmeando. Estos son los T-54, Bueno. Me cuelgo. Estimulantes y órdenes. Como Mirne 13 posee un alto nivel de radiación electromagnética, el comandante del tanque que utilicen deberá tomarse un tiempo para recuperarse del envenenamiento por radiación luego de cada batalla. Esto significa que el vehículo no estará disponible para las, duran las siguientes eh, batallas durante un tiempo. Sin embargo, podrán curar al comandante de su tanque inmediatamente con estimulantes, que podrán comprar con créditos. El costo de los estimulantes aumentará con cada compra. Ok, ojo con eso. Aumitará, capaz que el primero cuesta 20, ahí está, 25, 75, 135.000 y 225.000, brother. Ojalde, eh. eh. En algunas de esas misiones diarias generarán, ganarán órdenes, que son potenciadores que se activan antes de la batalla. Estos potenciadores duplican la experiencia de comandante que concedirán en esa batalla. Podrán obtener órdenes en paquetes del evento o también pueden comprarlas en forma individual. Consumibles. Recarga instantánea, eh, hay que utilizar los consumibles, recuerdenlo, tenés consumibles de equipo eh, y consumibles personales, bien, consumibles personales, tenés recarga instantánea, permite recargar el cañón al instante, recuperación de puntos de vida y kit de reparación. Restaura puntos de vida, eh, repara su tanque y sana a los tripulantes Escudo, otorga invulne... invulnerabilidad, que no sé hablar, durante 7 segundos <ríe> eh, Nitro, más daño por embestida, o sea, los, un rameador profesional Incrementa la aceleración y el daño por embestida Punto de reparación, restaura puntos de vida a cualquier jugador que esté este, Esto es importante que uno del equipo, aunque sea, tenga esto, uno, mínimo porque nos Oye, che, estamos complicados. Tú, no, venite para acá, vamos a hacer una, una, una fogata, como sería en Fortnite. Una fogata y ahí nos, nos curamos todos. Punto de reabastecimiento. Repara al instante los módulos dañados de los tanques de los jugadores que estén en el radio de acción. Recuerden que restaura punto de vida, o sea, punto de reparación. Eh, es a nivel grupal, a nivel equipo. Y el último punto de reabastecimiento también equipo. Además de esta forma predeterminada, todos los jugadores tendrán la habilidad pasiva Fénix. Como sucede con el ave mítica, los tanques destruidos volverán a alzarse para luchar en la siguiente fase con un 50% de sus puntos iniciales. Uh, siempre y cuando sus aliados hayan logrado completar... O sea, está bien, vos moriste, pero... Bueno, esto pasaba en, eh, en el arduo Camino a Berlín. Si tus amigos te salvaban las nalgas, vos podías llegar a pasar, pero tenían que ellos ganar. Si no, estabas en el horno. Eh, sistema de progreso Al final de la batalla O sea, podías pasar de, de etapa en etapa, ¿no? Porque te acuerdas que tenías la primera etapa Después se desbloqueaba la segunda y después la tercera y así eh, Al final de la batalla Conseguirán recompensas, créditos, experiencia, experiencia libre Cuanto más alta sea la dificultad, más créditos, experiencia Tendrán lo que le permitirá mejorar a su competente más rápido Cantidad de monedas se la dispa te da 1 en el nivel 1 2, 2, 3, 3, bueno Bueno, y así cada uno le da se la tabla, pues un quilombo eh, podrán cambiar las monedas por estilos 3D exclusivos Y otros objetos en la tienda del evento Los estilos se complementarán con comandantes personalizados exclusivos Como nuevos reclutas que podrán asignar a cualquier tanque de su garaje Misiones de batalla En el modo habrá tres tipos de misiones de combate disponibles Misiones diarias, misiones por compromiso, misiones acumulativas Son misiones por maestría, o sea, de dominio eh, Bueno, las de compromiso es la que hacemos yo y muchos de los jugadores Que, que, que, que vamos ahí a poner pico y pala, a darle duro y parejo, después tenés los pros que lo hacen así, y lo hacen por maestría en dos segundos. Las misiones diarias otorgan créditos y estarán disponibles una vez al día. Si completan misiones por compromiso, ganarán monedas y una insignia especial. También desbloquearán al granadero, un tanque ligero con un preciso autoleader al completar las misiones por maestría Recibirán monedas Otra insignia genial, el evento de estilo del evento Y una apariencia 2D personalizada Adicional y única para las batallas aleatorias Si completan estas misiones También desbloquearán al Malakita Un versátil tanque mediano Bueno, acá tenemos las eh, Las misiones, ¿no? Y lo que te da 50.000 créditos Ya, esa me gustó ¿no? Porque 50.000 créditos por batalla En 4 batallas te hace 200.000 bueno, eh. Sé uno de los siete mejores juegos de tu equipo, según experiencia obtenida. Batallas aleatorias. Ah, se puede hacer en batalla. Ah, ok, ok. Con esto vas a ganar para cosas para allá, ok, ok. Recompensas: las recompensas principales de elementos más sobrenatural de World of Tanks son los siguientes: cinco estilos 3D únicos, o sea que lo máximo que se puede ganar son los estilos 3D. m Centurion, 352, Estos tanques se pueden obtener en la tienda del evento a cambio de las monedas que hayan conseguido completando misiones de combate. ¡Ajá! Ajá. Me gusta. O sea que podés conseguir los tanques, no solamente los estilos. Con las monedas en la tienda del evento. ¡Ah! Me gusta, ahí sí me gusta. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Estados Unidos, URSS, bueno, eso ya saben que a mí mucho... Yo se los muestro porque yo sé que a ustedes les encanta todo lo que tiene que ver con el camuflaje y todas estas cosas. Que a mí, la verdad, es que no me interesa la nada misma. Bueno, eh, así se ve, todo en negro. La página anda muy bien, chicos. Eh, el mouse. El mouse. Esta que no tiene nada Ahí se olvidaron de meterle fotillo uh, Super Conker Super Conk, Es 7 7 Es 7 Se tira esta eh, Insignias si y medallas exclusivas Hierro, bronce, Plata, Oro Insignia 1, Insignia 2, ok Reservas personales por créditos, muchos libros de tripulación y otros elementos valiosos para el juego Y no olviden, tres alucinantes tiros, 3D para tanques alemanes, el Panther 2 del el 5 Sí que a mí mucho no me convencieron Tal vez puede ser una cuestión mía porque a mí mucho no me interesan No me interesan, eh, pero bueno, eso sí Bueno chicos, básicamente esto es lo que tenemos mmm, en la nada misma Estará comenzando el evento Espero que lo jueguen, yo también lo voy a jugar Por supuesto, claro que sí eh, Así que, bueno, veremos bien, bien Cómo sean las cosas Porque nos ha pasado muchas veces decir Bueno, este evento va a estar buenísimo, va a estar bárbaro Y después eh, Termina siendo siempre lo mismo Y aburrido, o al revés, también este evento mmm, pinta que va a ser malardo y después está muy muy bueno. Así que no sé, habrá que sinceramente esperar a ver qué es lo que sucede por estos lados. Otra, que, otra cosa que quiero decir también es los ganadores del eh, zorreteo que hicimos con eh, 30 días de cuenta premium, 30 días de cuenta premium, 14 días de cuenta premium, 14 días de cuenta premium, un total de 30 y 30, 60. 74, 74 eh, Más 14 Igual a 88 días de cuenta premium Ganadores, ganadores y ganadoras No sé por las dudas El ganador del de pack de 30 días de cuenta premium Uno de los ganadores es el señor Tío Saba El señor Tío Saba, ha ganado 30 días de cuenta premium Que fíjense, todos los que voy a nombrar ahora Fíjense, después de aceptarlo el regalo Porque yo se los mando por regalo No sé ni de qué país, porque la verdad es que no lo conozco No tengo el gusto de conocer a nadie así Tener relación con ninguno de los que salieron O sea, salieron totalmente random al azar Así que, nada, les agradezco por haber participado El ganador de 30 días de cuenta premium Tío Saba El otro ganador de los 30 días de cuenta premium eh, Es D3Plato3 No te conozco querido, mucha suerte Bienvenido, te agradezco un montón que hayas participado eh, Después, el ganador, el primer ganador De los 14 días de cuenta premium Es el señor Silver Eric No tengo el gusto también te banco, Silvio Eric, pero no te conozco, un placer gigante. Y el señor Chris morris 777 que recuerdo que me comenta los videos eh, seguido y le respondo. Cuando más alguna pregunta o algo, siempre respondo igualmente, pero si no me dejan algo en concreto, pongo corazón. Pero el Chris Morris, el señor Chris Morris, me acuerdo. Tío Saba también eh, me ha escrito también, pero no no, no, no está hace mucho en el canal, me parece, no sé. Y Chris Morris creo que está hace más tiempo Bueno, no estoy seguro, estoy tirando fruta, estoy tirando manzana al voleo Así que bueno, Tío Saba, 30 días de 3 plato 3, 30 días Silve Eric, 14 días Y señor Chris Morris, 777 14 días de cuenta premium para todos Recuerden que tienen que aceptarlo en la tienda de eh, En la parte de tienda premium donde dice regalo, aceptar regalo, no sé qué Ahí les va a estar llegando Calculo que en unas 48 horas máximo, supongo porque a veces hay plazos y demás. Pero yo seguramente lo voy a estar siendo hoy pagando por las dudillas. Así que si no es mañana, será pasado que tendría que estar llegando. pero revísenlo. ¡Revisenlo! Gracias chicos, cuídense y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!